Bienvenidos al sorteo 3141 de hoy miércoles 10 de mayo 2023 de su Lotería del Meta La Llanerita de los Colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Delegado de la alcaldía, ¿autoriza el inicio del sorteo? Sí, autorizo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... 9, 2, 6, 8 de la serie 123. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compre rifas ni juegos de azar ilegales. Es un mensaje de su Lotería del Metal, La Llanerita de los Colombianos. Les repito, el número ganador del premio mayor por 1.500 millones de pesos es el 9268 de la serie 123. Despachado en la ciudad de Villavicencio. La Lotería del Meta les desea una feliz noche.